tenerte el día completo tú sabes que eres mía y lo que yo te haría además me dando un cuerpo ahí como me gustaría tenerte el día completo tú sabes que eres...